Mi nombre es eh, Salvador Moreno Ayala, eh, dirijo una empresa, SMC Nutrition. Esta planta cuenta con tres, eh, tres plantas a su vez, dos de premezclas y una de alimentos balanceados. Elaboramos sobre mil toneladas de premezclas y dos mil a tres mil toneladas de alimentos balanceados, principalmente preiniciadores. Realmente lo que buscamos nosotros es eh, eficiencia en nuestros alimentos, eh, a veces no necesariamente por costo de kilo de alimento, o costo por, eh, por kilo de premezcla, mejores ganancias de peso, mejor comportamiento del animal, ese sería el objetivo. Inicialmente identificamos eh, lo que es el, el porcicultor, eh, sus materias primas con las que cuenta y en base a las materias primas con las que cuenta diseñamos un programa de alimentación. Los productos de Sanfer que utilizamos son el Ciotec eh, básicamente y el Ciolex un poco. Eh, antes de utilizar el Ciotec en los preiniciadores había algunos detalles en cuanto a consumo de alimento en los mechones y presentaban algunos problemas de micotoxicosis y una vez que utilizamos el producto, el Ciotec, eh, realmente hemos visto muy buen comportamiento en los lechones, eh, se han disminuido a cero los problemas de micotoxicosis eh, y hemos muy, visto muy buenos resultados. Y eh, Sanfer nos, nos apoya con el análisis de, de los granos este, para saber los niveles que tienen eh, de micotoxinas y reacondicionar o reajustar la dosis que sea necesaria. Creo que es, es igual de bueno que los productos. Realmente yo me he sorprendido, nos han apoyado muchísimo, pero ha sido más que de, de cliente, cliente ha sido una de socio, socio. Es, estamos muy contentos con los productos y con el servicio de SoundCloud. Sí, yo creo que aquí eh, no es fácil medir la rentabilidad eh, en función de, de porcentajes. Yo diría que la rentabilidad es, es absoluta. Si yo tengo un preiniciador eh, que tiene grano contaminado o, o el mismo alimento está contaminado con micotoxinas, la rentabilidad va a ser muy baja de este animal. Es decir, eh, es tanta que llega al punto en el que o me dejan de comprar el alimento o lo sigo, o lo sigo conservando al cliente. O sea, es muy dramático el, el, este, el resultado en los preiniciadores. Es buena pregunta, fíjate que antes de, antes de nosotros elaborar preiniciadores, los clientes que, que, que tenemos eh, de premezclas, eh, obviamente ellos incluyen sus, sus secuestrantes que ellos eligen. Y yo dentro de los que yo eh, sugería, definitivamente sí se ve el resultado, sobre todo en, en hembras este, reproductoras, eh, se ve un resultado este, muy satisfactorio de los, de los productos de Francisco.